Daddy Brieva volvió a estar en el centro de la polémica luego de que comenzara su ciclo Peronismo para Todos con la misma sigla que el programa de Jorge Lanata. Muy buenas noches señoras y señores, familia reunida alrededor del televisor. Aquí estamos, domingo, arrancamos, estamos en vivo por C5N. Peronismo para todos. Intentó ser irónico y se burló con muñequitos del periodista por el nombre del programa. Hasta dramatizó una pelea con el escritor y conductor. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué oh, pinta, hola, David? Pedazo, mira qué lindo. Eh, hola, pedazo de quinerista, corrupto, imbécil. Vos me dijiste imbécil una vez, sí, pero bueno, ¿cuándo prescribe? No sé cuándo prescribe. PPT es mío. No, es tuya. No, es de este, es de, es de Diego Bills. ¡Ay! ¡Puedo morir! No, no, no, no. Diego, no, a olvidar Ah, bueno, aquí estamos, aquí estamos. No, no, no, escuchame una cosa, es lo que siempre quise hacer, pero no puedo, pa, toca, no, toc, toc, toc, pa, toc, toc, ey, ¿Sí? ah. ey, ey, ey, ey, van ahí todos... Ahora van a ir toda a la, la 23 que queda por bueno. Jorge Lanata, por su parte, presentó una medida cautelar en la justicia tras el estreno del ciclo de Daddy Brieva por C5N. Polonqui Total, Jorge Lanata le enviaría cautelar para frenar todo esto. ¿Es así? Es así. Yo creo que ya la envió. Pero este es un eslabón más de una cadena de enfrentamientos entre el humorista y el periodista. En 2018, el humorista afirmó en un programa que deseaba que los argentinos la pasaran mal para que no volvieran a votar a Macri. Pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos este, y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan, quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y, y tribuneados. Y, y el árbitro dice, no, quédate hasta el final, hijo de puta, para así la gente se da cuenta que juegas mal. Este, quiero que se quede hasta el final y quiero que eh, la, la, realmente la pasemos mal para que nos, no nos compremos más pequito colores. color. Por estas declaraciones, la nata tildó de miserable y cómico grasa a Alex Midachi. Yo en claro le agradezco a... Abriba que muestre que es un miserable. Okay. Porque cuando uno se muestra así como miserable que es, no hay nada más que decir. Es un cómico bastante grasa, que tuvo suerte con un trío muy berreta. ¿Y por qué? Si él es eso lo que nos muestra, tenemos que tomarlo en serio a la hora de opinar de política. Pero, al año siguiente, la guerra entre ellos se volvió a recrudecer cuando Daddy pidió una Conadep del periodismo. Yo creo que se tenía que hacer una Conadep del periodismo, lo dije más de una vez. Este, acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. A lo que el periodista salió a cruzarlo y disparó contra el humorista diciendo que era un imbécil y que no le daba la cabeza. En 2020, Daddy comenzó una polémica cuando hizo una desafortunada declaración luego de una manifestación contra el gobierno de Alberto Fernández. Una gana de agarrar un camión en el N1619 y jugar al bowling por, por la, la 9 de julio. Oh, no! no te ¡Al bowling! ¡Al bowling, Claro, sí, sí, sí. No te, das, no, te, no te das una idea. La nata le contestó que no se la bancaba luego que el ex Midachi aclarara que sus dichos fueron en forma de broma. Ahí tenés a Daddy Brieva, el de gris, ¿no? Que les quiere pasar a los de este lado con un camión por arriba. Después dijo que era una broma, Daddy. Si vas a decir eso, bancatela. Mira, ahí está el camión. Que va a usar Daddy Grieva. El año pasado se volvieron a enfrentar luego que Daddy criticara al gobierno actual. Chicos, nosotros prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. Este, hasta ahora no cumplimos la, las. La... No, no, no hemos cumplido. Ya sebo, pandemia. Bla, bla, bla, bla. Pero este, nosotros en el momento de emergencia cumplimos en la historia. Y salíamos y le damos de comer a la gente. Y eso no está ocurriendo. Y Jorge no tardó en cruzarlo con los tapones de punta. Daddy viva después de todas las barbaridades que dijo a favor que se calle la boca a la. otro que se quiere callar la boca a un Daddy versus la nata. Crónica de un enfrentamiento sin fin. Bueno, lo requiere al final Jorge, lo ama a Daddy. No no, no, no me acordaba todo Claro, porque lo escuché a Daddy facturarle que en algún momento le claro. había dicho imbécil y tenía que ver con lo de la Conadep. De, del periodismo, que fue para mí un poco fuerte también. Y también fue fuerte lo de PH, uh -huh. de querer decir, decir de, de que la gente la pasemos mal, me parece muy Hasta fuerte. Hasta el último momento. Sí, me Para mí muy las, muy las opiniones fuertes, no, por ahí, no me molestan, a mí particularmente, a uh -huh. la gente eh, le molesta. Uh -huh. Que a mí no me molesta, a mí no, no me parece que la libertad de expresión Pero para para mí incluye, todo. Todo. incluye todo. Para, para todo. mí sí. que nos vaya mal mí para que, que no vuelva. a hablar, porque ya me lo dijiste ayer, yo te entiendo perfectamente Exactamente. Ahora quiero no que entiendas que no es ideológico que... lo que yo estoy hablando. Para mí es no ideológico. es ideológico, sí. no es ideológico. Tiene que Se ver, enoja. no no lo pongas en términos de ideología. Me enojo porque lo pones en términos de ideología. No Un es tipo ideología que, que nos es, mal para que el gobierno es no venga. Simplemente decir, me parece que tiene que tener su espacio. ¿Por qué no puede tener a su espacio? A mí me espacio? molestaría de cualquiera. Lo de cualquiera. De cualquiera me molestaría eso. Pero digo, también que cada uno lo pueda decir, expresar sí. y después todo lo demás sí, debatir. Pero bueno, también, también. Porque quién tiene que la vara de qué se, se puede sí. decir y qué no. Es horrible escuchar que vos le estás deseando el mal a, a todos. Bien, a mí después me después parece viene... horrible. Pero después no, no, a mí no, me no, parece de horrible. todos los demás. Está, está bueno está que muy tenga bien. ese espacio de libertad de expresión para que la gente vea cómo realmente es y después lo castiguen como lo castigaron. Porque ahora ¿quién le compromete a Pero no es cuestión de castigo, amor. No. Es sí, igual no tiene nada que ver una cosa como él y está bien. Evidentemente, muy pocos opinan como él porque se quedó no, hay, hay gente que opina como él, sí, eso no, es claro. Lo que decía, Lamentablemente, no su Lamentablemente, sí, hay gente que desearía que los que piensan distinto se mueran, pero como no pueden decir eso, directamente te dicen, ojalá que nos vaya mal para que no, no voten más así. Sí. No, bueno, pero no es el que piensa distinto, él piensa distinto distinto a lo que pensás vos y tiene todo el derecho pero también pensarlo, a tener el derecho a expresarlo. A ver, la gente tiene derecho a no comprar la entrada pero y no, no ir. estás sentada en un programa expresando lo que pensás digo, está me parece que es eso la libertad de ¿Es eso? yo banco bueno, eso, entonces... a ver que cada uno diga lo que quiera decir de acuerdo. y después bancarse yo... no, hay gente Exacto. que no está no, de acuerdo no, no, no, no. A, bien, a mí, a ver, me parece que a mí, a ver, pará, a mí cuando Daddy yo lo adoro y me llevo bárbaro no tengo nada en su contra pero cuando dice lo de la Conadep del periodismo eso me parece un montón porque debe estar Es un horror. Curso de tos, ¿Y quién lo revisa? Claro. claro, no, para mí es un horror. ¿Quién lo horror eso va me parece ¿El gobierno que turno? Es perder la libertad Él de se va, total. Eso es, él se, se, se se va, se va, se, pero se, se, se, se va. así como hubo cosas de Jorge que dijo en su momento que tampoco me gustaron, digamos, pero tengamos la libertad de decir claro. lo que querramos y después nos matamos entre todos discutimos, y discutimos. después va a eso. Eso. Cuando le preguntas se enoja, no quiere volver a contestar, cerró el Twitter, ¿se acuerdan? Pues le escribimos después, no, a Daddy hoy para hacer nota y nos dijo que va a hablar el domingo en su programa, así que está agarrando esta nota. Muy inteligente. Esta va y derecho a la verdad. Esto es civil, mejor. Eh, mejor. ¿Y Jorge vuelve a la tele? Jorge vuelve a la tele. ¿Cuándo? Ay, pronto, pronto. está muy quejoso en la radio, yo lo escucho. No, no, no vuelve a la tele. Que no hay plata. Además, Un año como este, ¿cómo no? Imagínate, no, sí, ¿qué nos vamos a quedar? Obvio. ¿Qué programa obvio. político ah. si no hay? No.